Mi nombre es Melinda Ortiz, soy Técnica Universitaria en Gestión de Recursos Humanos recibida en la Facultad de Ciencias Económicas y me desempeño en el área de División Capacitaciones de IAFES. Mi nombre es Ingrid Deyman, eh, estudié Contador Público eh, en la UNER y actualmente me desempeño como encargada del área contable en Sinergica Consultor. Mi nombre es Florencia Yuber, soy egresada de la Técnica Turia Universitaria en Gestión de Administración Pública y actualmente trabajo como pasante en el área de Decreto de Gobernación. Eh, hola, mi nombre es Javier Rabia, soy egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER eh, con la carrera de Contador Público Nacional. Actualmente me desempeño en el IAFAS, en el cargo de Asesor Administrativo y Contable de la Gerencia General. Hola, mi nombre es Denise Jiménez, soy graduada de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER de las carreras de Contador Público y Licenciatura en Economía. Actualmente estoy trabajando en el Instituto Autónomo Provincial del Seguro de Entre Ríos y estoy en el área de inversiones. Yo estudié en la universidad pública. Yo estudié en la universidad pública. Yo estudié en la universidad pública y gratuita. Yo estudié en la universidad pública y gratuita. Yo estudié en la universidad pública y gratuita.